A mí me parece que es eh, histórico que en Chile se pueda constituir esta convención constitucional de forma paritaria, no solo en la integración de las listas, sino en la asignación de escaños. Y esto implica un reto para las mujeres que van a llegar a la convención constitucional. Si bien es cierto, en su mayoría de, eh, tendrán diferentes posturas, ideologías, pertenecerán a diferentes partidos y movimientos políticos y tendrán diferentes ideales en torno a cómo garantizar los derechos de las mujeres. Pero me parece que es fundamental tratar de construir una agenda mínima para garantizar los derechos de género, para garantizar eh, mínimas condiciones eh, que las que se podrían poner por lo menos de acuerdo entre las mujeres, para garantizar derechos como la igualdad y la no discriminación, garantizar una vida libre de violencia, la igualdad de acceso de cargos de elección popular, la igualdad de acceso a cargos en la función pública, entre otros aspectos. Entonces, definitivamente es una oportunidad histórica que estoy segura que las mujeres en Chile no la dejarán pasar. Claro que sí. Yo te quiero compartir la experiencia del Ecuador cuando se construyó la Constitución en el 2008, eh, inclusive se pensó que habría que incluir desde el preámbulo de la constitución que los hombres y las mujeres construían este marco normativo supremo que regía la vida de los ecuatorianos y posteriormente inclusive en la redacción de la constitución y aunque pueden haber muchos cuestionamientos en torno al uso adecuado del idioma pues se incluyó eh, una referencia específica a que en todos los cargos eh, también podían participar las mujeres ya que el ejercicio de los derechos también era por hombres y mujeres por darte un ejemplo en la redacción de el texto de la Constitución tú vas a encontrar el ministro o la ministra, el asambleísta o la asambleísta, el presidente o la presidenta, el vicepresidente o la vicepresidenta. ¿Por qué se hizo eso? Porque se pensaba que era necesario que, e inclusive en el uso del lenguaje, se visibilizara a las mujeres como susceptibles de poder acceder también al poder, a diferentes instancias al interior del gobierno, de las funciones del Estado, y por eso se redactó inclusive en el uso del idioma de esa manera. Ahora bien, ya en el contenido como tal, sí definitivamente hay un eje transversal que visibiliza el enfoque de género en la redacción del texto constitucional, por lo menos en el caso de la Constitución de 2008, y que me parece importante que se pudiera dar una mirada hacia lo que tenemos en, en nuestra norma constitucional y en qué sentido. Se establecieron, como yo te decía, en el ámbito de, del, de los derechos políticos, la constitución, por ejemplo, de las listas de forma alternada, paritaria y secuencial. Es decir, que desde el 2008... Es obligación de conformar las listas de hombre-mujer, hombre-mujer, o mujer-hombre, mujer-hombre, mujer-hombre, Sin embargo, esto no ha garantizado de forma alguna que exista una representación equitativa, una representación paritaria al interior del Parlamento. Y de hecho, por eso, el año pasado se hicieron unas reformas al Código de Democracia con la finalidad de llegar a cumplir este cometido. Y lo que se estableció es un porcentaje mínimo de encabezamiento de las listas por mujeres. Sin embargo, los resultados electorales lastimosamente todavía no nos alcanzan para afirmar que ya tenemos el 50% tan añorado, tan deseado aquí en el Ecuador para la representación de las mujeres. Algo que yo quiero felicitar en el caso de Chile, que sí, efectivamente no solo hay una conformación de listas para la convención constitucional de forma paritaria, sino que adicionalmente se van a asignar los escaños de forma paritaria. Y eso va a generar una democracia representativa paritaria que va a visibilizar eh, necesariamente los derechos de las mujeres que deben ser plasmados en la Constitución y en qué aspectos me permito señalar y haciendo como una especie de derecho comparado con lo que pasa en el ecuador nosotros tenemos normas constitucionales donde se garantiza la igualdad y no discriminación de los hombres respecto de las mujeres y en general se ha establecido una serie de factores por los cuales no se puede discriminar en el ecuador y se debe garantizar no solo la igualdad formal sino la igualdad material y de esa forma el estado tiene la obligación de realizar acciones afirmativas para garantizar los derechos de los hombres los derechos de las mujeres los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, los pueblos eh, eh, que son reconocidos por el Estado ecuatoriano, pues tienen también derecho a la igualdad formal y material. Y en esa línea también eh, hay algunos eh, derechos que también han sido considerados que en su redacción debe civilizarse la igualdad de acceso de oportunidades para las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a ocupar cargos de elección popular, el derecho a ocupar de igualdad... Eh, en el acceso al empleo. A los cargos del poder público, la igualdad en las, el reconocimiento inclusive al trabajo en el hogar, eh, nosotros tenemos una norma que ya reconoce este esfuerzo que realizan las mujeres que dedican su tiempo también a las labores del hogar, entonces está reconocida en la constitución, entonces lo que se ha pretendido en la constitución del 2008 es visibilizar todos los roles que ocupan las mujeres en la sociedad y garantizarles derechos por igual a todos. Claro que hay que reconocer que no es suficiente el mandato constitucional, nosotros como les digo tenemos que Constitución desde 2008 y la Asamblea Nacional sigue en un proceso permanente de redacción legislativa o de reforma legislativa o de incorporación de nuevos textos, de nuevas normas para garantizar estas disposiciones, estos mandatos contenidos en la Constitución del 2008. ¿Qué significa esto? Que la tarea no va a terminar con la Convención Constitucional, que la tarea recién comienza ahí, porque habrá que dictar todas las leyes que permitan adecuar los textos constitucionales y obviamente más allá de incorporar seguramente, como nosotros tendremos en la Constitución del 2008, 2008 la obligación de que las posiciones, los mandatos, los principios, los derechos consagrados en la Constitución del Ecuador y aquellos que inclusive sean más favorables a los derechos en los tratados internacionales de derechos humanos, son de aplicación directa e inmediata, entonces hay una serie de factores que se incluyeron en la constitución del 2008 y que, y que invito a quienes van a tener la oportunidad de ser parte de esta convención constitucional, de darle una mirada, de darle una ojeada a la constitución del 2008 con seguridad a aquellas mujeres que van a llegar a integrar esta convención, les podría interesar muchos de los elementos que se incluyeron en la constitución del 2008 con la finalidad de garantizar estos derechos, por ejemplo, el tema de la violencia de género es una de las preocupaciones también que fue del constituyente, el garantizar los derechos para eliminar todos estos tipos de violencia y que más tarde han sido reflejadas también en las leyes en el Ecuador. Nosotros en el, en el año pasado, en el Código de Democracia, se incluyeron disposiciones para poder configurar como infracciones la violencia política y poder presentar denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral y que eh, aquellas personas que incurran en estas infracciones sean sancionadas por los órganos electorales competentes. Thanks. Y entonces me parece que hay una serie de factores que pueden ser considerados el momento en que se asuma ya esta democracia paritaria al interior de la Convención Constitucional y una primera sugerencia es tratar de generar acuerdos, acuerdos por lo menos mínimos, acuerdos que permitan generar, porque con seguridad, eh, aunque no se va a poder estar de acuerdo en absolutamente todo, pero sí creo que hay grandes cosas en las que las mujeres coincidimos. Todas queremos igualdad, todas queremos no violencia, todas queremos igualdad, de oportunidades para acceder a los cargos públicos y en el sector privado. Queremos protección y garantía de nuestros derechos. Entonces, yo creo que es posible generar acuerdos mínimos en torno a esta agenda. Me parece que al final del día sí, eh, en, en todos los estados y como estamos tratando de construir en el Ecuador y como felicito en, en Chile que se lo está haciendo, siempre hay que tratar de construir las normas con este enfoque de derechos y no solo enfoque de derechos para las mujeres. Creo que también, y estaba revisando también estas normas con las que se va a llevar adelante la elección para la convención constitucional, que también se incluyen a los pueblos indígenas, se incluyen a los independientes. Entonces, yo creo que en un estado democrático, en la construcción no se diga de una constitución, miren ustedes, que cuando se Constituyó, eh, construyó la Constitución del 2008, pues eh, tomó eh, un tiempo similar al que está previsto por ustedes en su normativa para la convocatoria pero implicó una eh, fuerte participación ciudadana, es decir, que más allá de la representación que se va a realizar al interior de la Convención Constitucional en las elecciones, pues hay que activar una, una fuerte participación ciudadana, que es lo que sucedió en la Constitución del 2008. La Constitución del 2008, si bien en el Ecuador es un poco extensa, inclusive nos pueden considerar que, que se ha ido además algunos artículos, la verdad es que ha buscado reflejar eh, esta activa participación ciudadana, donde hombres, mujeres, pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, pueblos afro, los montubios, trabajadores, sector privado, sector público, todas las organizaciones del Estado que conforman la institucionalidad estatal, pues dieron sus opiniones, dieron sus comentarios, dieron sus sugerencias y en la constitución del 2008 pues está aplamada la participación y los criterios de todos. Entonces hay que articular, y con esto me permito terminar, hay que articular espacios al interior de la Convención Constitucional para que la ciudadanía también pueda ser escuchada, para que la ciudadanía pueda llegar a sus representantes en este proceso de Convención Constitucional y comentarles, darles sugerencias, opiniones, transmitirles sus anhelos, sus ideales de lo que quiere ver basmado en esa Convención Constitucional, en el texto de la Constitución. Y eso va a permitir que efectivamente cuando se someta al plebiscito para su aprobación todos los chilenos se vean reflejados en ese texto constitucional y voten sí.